Hola, somos el Equipo PASE de la Universidad de Playa Ancha y en esta oportunidad queremos explicar los principales cambios en el sistema de admisión y en los criterios para hacer un cupo PASE habilitado del establecimiento. Con el objetivo de construir un sistema de acceso más equitativo y justo es que se implementarán una serie de cambios a partir de este año, los cuales presentamos a continuación. 1. Desde este año, la escala de puntajes va desde los 100 a los 1000 puntos tanto en las notas de enseñanza media y ranking como en cada una de las pruebas que rendirás. 2. La nueva prueba lleva por nombre PAES que significa Prueba de Acceso a la Educación Superior y además incorpora una nueva prueba en el subsector de matemática que conoceremos como competencia matemática 2. 3. El requisito mínimo de postulación será de 458 puntos promedio entre las pruebas obligatorias, o bien pertenecer al 10% de mejor NEM en el establecimiento. Y por último, los temarios de cada prueba, además de toda la información que presentamos, se puede encontrar en la página demra.cl. Además de estos cambios, es muy importante conocer los requisitos para poder participar del proceso de postulación para la admisión 2023. 1. Todos los estudiantes deben rendir las dos pruebas obligatorias, comprensión lectora y competencia matemática 1, además de una de las dos pruebas electivas, historia y ciencias sociales, y o ciencias en cualquiera de sus menciones. 2. La prueba competencia matemática 2 no se considera una prueba electiva. 3. Aquellos estudiantes que deseen estudiar una carrera que solicita la prueba de competencia matemática 2, Tendrán que rendir las dos pruebas obligatorias, comprensión lectora, competencia matemática 1, una de las dos pruebas selectivas, además de la prueba de competencia matemática 2. 4. Como se mencionó en los nuevos cambios, un requisito también será tener un promedio igual o superior a 458 entre las pruebas de competencia lectora y competencia matemática 1, o bien pertenecer al 10% de mejor NEM en tu establecimiento. Por último, es muy importante mencionar los cambios en los criterios para lograr ser un cupo habilitado PASE. Desde este año, existirán dos criterios para la prehabilitación y un tercer criterio que permitirá ser considerado como un cupo PASE habilitado. Primer criterio de prehabilitación, haber cursado tercero y cuarto medio en un establecimiento PASE y haber egresado el año 2022 de cuarto medio desde uno de estos establecimientos. Segundo criterio de prehabilitación. Encontrarse dentro del 20% superior del puntaje ranking de notas del establecimiento de egreso. O bien, haber obtenido un puntaje ranking igual o superior a 863 puntos a nivel nacional. Este segundo criterio amplía el porcentaje de un 15 a un 20% de años anteriores. Además, que se actualiza a un puntaje ranking de 863 en la nueva escala de 100 a 1000 puntos. Tercer criterio de habilitación rendir las pruebas de admisión universitaria para el proceso de admisión 2023 o 2024, es decir, rendir la prueba PAES de competencia lectoria, competencia matemática 1 y además una de las pruebas selectivas. Este criterio posibilita la utilización del cupo para dos procesos, sin embargo, el cupo solo puede utilizarse una vez. Se considera como utilizado cuando el estudiante se matricula en una institución de educación superior adscrita al PASE. Estaremos pendientes del acompañamiento y guía hacia la educación superior. Nuestros canales de comunicación están siempre abiertos y a disposición para poder guiarte vía WhatsApp, correos electrónicos y en cada visita al establecimiento. Les saluda el equipo PAS de la Universidad de Playa Ancha. Nos vemos pronto.